En esta mañana ya es martes 2 de julio. Hola, rapidísimo, que se está pasando este año del 2019? ¿Y cómo va de ánimos? ¿Cómo va con esa energía, con ese gusto y esa emoción de despertar en esta mañana y decir.? Ya es martes y me voy a trabajar, ya es martes y voy a realizar todo lo que tengo pendiente en este día. Con ese ánimo le damos la invitación a usted para que pueda escuchar Radio Tamaulipas con su amiga Jessica Upar. Hoy tenemos, vamos a tener un grandioso invitado, esto que a usted le gusta, el tema del desarrollo humano, cómo manejar... Aquellas emociones, energías Y además eh, pues vamos a aprender un poco del mundo místico Para que usted se quede con nosotros Antes le voy a decir cuáles son las efemérides del día de hoy Porque me pareció muy importante eh, hacerles a usted este conocimiento Que es eh, que el 2 de julio del 2001 Es implantado con éxito en Estados Unidos El primer corazón artificial totalmente autónomo aunque bueno, con muy buenas noticias, el receptor falleció 151 días después por un problema médico no relacionado con su nuevo corazón. Pero ahí está la grande ciencia avanzando y esto fue un 2 de julio, implantado con éxito en Estados Unidos, el corazón artificial. Ahí le dejamos a ustedes esta pequeña información, cómo le fue de fin de semana. ¿Cómo le ha ido en estos días? Gracias por todos sus comentarios. Recuerden que estamos en la 107.9 FM a través de Radio Traoripa. Saludos a quienes nos están viendo a través de nuestras redes sociales, que ya vemos que hay alguna gente ahí y que ya está mandando saludos y demás. Buenos días, continúe con nosotros. Mire el tema del día de hoy acerca de la aceptación de todo lo que nos está pasando. ¿Qué nos conlleva? ¿A qué nos ayuda? Pues a aprender, evolucionar, crecer. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Por qué nos están sucediendo las cosas así? Porque nosotras las atraemos del universo hacia nosotros. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hablamos va a tener un rebote. Y ese rebote va a ser aquellas situaciones que tú vas a emprender y que vas a empezar a vivir en tu entorno. El día de hoy vamos a tener un tema muy en específico, la ley de la correspondencia, que es esto la ley te corresponde a tu energía a tu vibración y que con el experto pues vamos a estar platicando se trata de eh, Diego Martín Ferrando eh, quien es maestro místico espiritual terapeuta Reiki y él hace regresiones a vidas pasadas así que te doy una bienvenida muy buenos días ¿cómo te va? Hola muy buenos días Jessica muy buenos días a todos tus oyentes también gracias por la invitación con todo gusto y mira en primera instancia estábamos eh, viendo acerca de un tema muy interesante que es la aceptación aceptar aceptar no es conformarse no estoy viviendo esto pues ni modo así lo tengo que vivir y así lo tengo que hacer aceptar es decir estoy viviendo esto pero voy a analizar por qué lo estoy viviendo para poder progresar y para poder aprender algo de lo que me está sucediendo de básicamente aprender es dejar de sufrir no sé qué opinas sí, claro que sí una de las cosas importantes por entender es que todo aquello que a nosotros nos sucede y nos toca vivir no es por obra de la mala o buena fortuna no es por obra de condiciones y situaciones que están desligadas de nuestro proceder sino todo lo contrario, todo lo que nos sucede y todo lo que nos toca vivir son esencialmente creados por aquella necesidad que nosotros tenemos por aprender y por crecer si hay un motivo y hay una razón del por qué nosotros estamos aquí encarnados no es ni más ni menos que para que cuando nos vayamos de este mundo dejemos un alma mucho más crecida, mucho más avanzada que aquella con la que llegamos ah, es un avance evolutivo espiritual Sí, esa es la razón de, de, de esta realidad, de, de este mundo en el que nosotros vivimos. Lamentablemente, Jessica, eh, queridos oyentes, una vez que nosotros encarnamos nos olvidamos de este principal propósito, que es crecer y desarrollarnos y avanzar espiritualmente, que en definitiva es lo que nosotros somos. No somos este cuerpo físico, sino que somos esa alma, ese ser energético, del cual por supuesto vivió antes de nacer a este mundo y va a seguir viviendo después de dejar este mundo por supuesto es algo que va a evolucionar y en el nivel que tú avanzaste aquí en esta tierra digamos es el que se te va a permitir espiritualmente en esta creencia eh, de lo que estamos hablando que es el reiki o más o menos... Eh, sí, no, no es creencia, no es creencia. A medida que uno avanza y desarrolla la conciencia, va comprendiendo y entendiendo que hay conocimientos superiores, fundamentales, a los que nosotros les llamamos principios, que no podemos nosotros obviar en nuestro proceder. Es que, ¿sabes qué pasa, Diego? Y uh -huh. a lo mejor estás de acuerdo conmigo. Muchas de nosotros, las personas, eh, evadimos la aceptación. Si aceptamos. Quiero que sepan que no va a haber sufrimiento, pero si no aceptamos va a haber un sentimiento de frustración, de eh, represión. ¿Por qué te resignas? Porque no has aprendido a que tienes precisamente que aprender. Exacto, exacto. Bueno, volviendo de nuevo a esa verdadera persona que nosotros somos y es ese ser energético, espiritual que está viviendo experiencias humanas, Debemos nosotros entender que todo lo que nos sucede no está desconectado de nosotros. Si entonces no está desconectado de nosotros y hay una sabiduría llevándonos hacia ese avance y a ese progreso, entonces no podemos resistirnos a las condiciones y situaciones que se van presentando, sino todo lo contrario. Debemos de tener nosotros la habilidad y la capacidad de asimilar, discernir y aprender todo aquello que no sucede, aquí, pero para eso la aceptación en primera sí. instancia es fundamental. Exactamente. Y pero cómo te resistes porque tú dices no yo no me resisto, hay una resistencia que en automático se llama. Sí, la pregunta es quién es el yo. ¿Quién es el yo? El ah, no yo, sabe. claro, el yo generalmente al que nosotros nos referimos es el yo inferior o es el ego y el ego está en permanente conflicto con la sabiduría, Así es. porque el yo no tiene nada que ver con la verdad de la persona. De hecho eh, persona o personalidad se refiere a la máscara, ¿sí? la verdadera persona está estamos... musculada. La esencia. Exacto, es la esencia y esa esencia jamás entra en conflicto. Ahorita le voy a decir cuáles son uno de los primeros síntomas que eh, es el no aceptar y usted va a decir ¡Ah, A lo mejor yo estaba ahí, ¿por qué? Porque a mí me cayó el saco una vez que lo estaba yo pues analizando y estudiando. Vamos a ir a una pausa y un corte musical, este tema está bien interesante con Diego Martín para que se quede después de este corte musical y seguimos platicando aquí en Radio Tamaulipas. Saludos a quienes nos están viendo, saludos también, Diego, aquí tenemos algunos en las redes. ¿no? Ah, mira qué bien. A saludar a algunas personas, eh, que es Marcelino, Roberto, ¿Sí? también tenemos qué Pancho, página porque me Ana preguntaron línea, por internet. ¿eh? es Radio Tamaulipas. Y también a través de Jessica Sánchez ah, okay, Ahí estamos, okay, en vivo Hablábamos un poquito de, de cuando no aceptas Para culminar con el video No te aceptas o no aceptas tu realidad Cuando te victimizas Cuando dices, ¿por qué a mí me está pasando? Otra vez a mí, es que a mí siempre me pasa No en vano, y a lo mejor tú, tú lo comentas me Lo reafirmas, Diego Una mañana alguien se levanta y la llanta pero ya se levantó de mal humor además antes de ver la llana ponchada y después le toca que le choquen y después más tarde la típica que escuchamos, nada más falta que me orine un perro, pues no en vano fue todo eso que sucedió La pregunta es por qué, me pasa eso La pregunta es por qué, con qué vibración te levantas exacto, y con exacto. qué energía, ¿no? Exacto ¿Cómo puede de, ahí de ahí parte todo si yo creo mi realidad, si lo de afuera tiene que ver con lo que tengo dentro no será que cambiándome internamente puedo cambiar mi realidad externa y esa es la ley de correspondencia bueno, ¿sera? pero cuando tú quieres que pasen cosas buenas cosas buenas y tú dices pero no pasan ¿qué sucede? hay que analizar más a fondo hay que ver Claro, es que querer no es haber terminado el trabajo querer es el, la prim el primer paso que nosotros debemos tener que dar. Y luego hay que perseverar e insistir en ese querer. En ese hay que querer. actuar para que suceda. Desde ya. Y eso lleva a un proceso. Proceso que se ve indudablemente materializado después de cierto tiempo. Pero no puedo pretender que, que al instante las condiciones se realicen. Interesante. Se llama disciplina. Exacto, exacto. Lo que pasa es que en esta realidad, Jessica, en este mundo en el que nosotros vivimos del fast food, todo lo queremos ya, todo lo queremos de inmediato, todo quiere que, queremos ¿Por que suceda. Porque así es las redes, porque así es el internet, porque así es la, todo lo que se mueve hoy. Sin embargo, los procesos naturales requieren su tiempo. Toda la naturaleza uh -huh. lleva su momento, lleva su proceso, lleva su tiempo. Y esa transformación que nosotros necesitamos también requiere... Ese tiempo, ese tiempo importante. Y puede ser toda la vida, enseñanza, ¿eh? el proceso. Lo pero importante es, es que vayamos ser. mejorando, Jessica. ¿sí? Uh -huh. Que vayamos cambiando esa realidad cada vez hacia mejor. Cuando veamos hacia atrás, digamos, ¡Uy, oh, qué maravilloso! Estoy mejor que hace tiempo atrás. Sí. Significa entonces que me estoy conduciendo por el sendero del camino que corrobora. Y sabe que eso se llama aprender a ser feliz digamos que es una formulita uh -huh. que te va a ayudar a ver cada proceso, cada prueba como una enseñanza y que una vez que tú lo, lo aprendes, es tú yo tengo un video que se llama no venimos a ser felices, venimos a sanar porque una vez que sanamos la felicidad se da como consecuencia uh -huh. ¿Sí? ahí está en nuestro canal de YouTube, Manifestación Para Mística. Para que no nos digas, ¿cuál es, ¿cuál es tu canal de YouTube que la gente que está viendo? Nuestro canal de YouTube es Manifestación Mística, ahí pueden hallar cientos, cientos de conferencias y de pláticas, eh, muchos de más de una hora, ¿sí? Son verdadero material de estudio. ¿En qué le va a ayudar a la gente tus videos? A expander la conciencia, a desarrollar la conciencia, a comprender y a entender que hay muchísimas cosas fundamentales, importantes que estamos obviando, que los eruditos están obviando porque la sabiduría no tiene que ver con la erudición la erudición significa llenarme de conocimientos pero llenarme de conocimientos no significa que yo he despierto si no los aplicas no hay un proceso completo exacto, exacto, debo de aplicarlo, debo hacerme uno con esa sabiduría si yo me hago uno con esa sabiduría entonces puedo darme cuenta de un montón de cosas que personas a mi alrededor están permanentemente cegadas? Usted se preguntará, bueno, ¿y cómo hago esa conciencia? Pues primero conociéndose a usted mismo. ¿Cuáles son sus debilidades, Debilidad. oportunidades? ¿Qué le hacen enojar? ¿Qué le hace sentir felicidad, emociones? Y una vez que usted aprenda a conocerse y a observar su entorno, va a decir, va a empezar a aprender a desechar lo que no necesita y va a empezar a adquirir lo que sabe que quiere. fíjate Jessica la verdadera persona surge cuando identificamos aquello que no somos ¿sí? y para identificar aquello que no somos entonces tenemos que darnos cuenta que ese ego tiene características que nos mantienen alejados de nuestra verdadera persona ¿cuáles son esas características que el ego tiene para que nosotros nos demos cuenta? la importancia personal esa importancia personal permanentemente es susceptible a ofenderse. Permanentemente está buscando querer razón. Permanentemente basa su alegría y su felicidad en el éxito, en el tener, en el poseer, en la fama. Pero una vez que no se tiene, hay ilustración. Exacto. Y la verdadera persona no depende de todo eso. La verdadera persona es un estado y una condición permanente de dicha, de alegría, de juego, de risa. Que haya o no haya, pues se siente feliz y completo. ¿no? Exacto. Sí es cuando entonces la primera parte es conocer lo que no eres hecho para mí es nuevo para mí era busca tus cualidades tus debilidades y empieza a mover tu, tu entorno no es mucho más simple de lo que creemos sí. Sí. bueno pues ahí simple. tiene quiere seguir escuchando esta plática a través de radio Tamaulipas 107.9 FM quiere eh, tener más información y un enfoque oportuno va a encontrar una pequeña redacción después de esta de este programa y si no, a través del canal de YouTube de nuestro amigo Diego. Saludos a todos, muy buenos días. Recuerde, despiértese con una buena energía, porque si no, luego le va a llover Saludos. Bye, bye. Bye, bye. Ahora sí. Vamos a seguir platicando. Bueno, bueno. Es que hay tantas cosas por ahí Ay, No, esto, no que estoy estoy dando cuenta en este momento No, no, es, es de, de todo lo que hay compactar todo, todo esto es, es a veces una labor algo complicada ¿Sí? Pero bueno, estamos haciendo lo posible ¿Cuánto tiempo te llevó a estudiar esto? Llevo más de 20 años ¿no? ¿Esto? Sí, pues y aquí tengo 10, bien? yo tengo 42 wow, Comencé a los 18 años A los 18 años, ¿y en dónde? En Buenos Aires, Argentina Allá se Llegué 18. en el 2001, sí Tuve mi todo ayer. esto de espiritual ¿sí es mucho allá con el reiki. Y demás? Empezaste, me imagino, ya con, con esto del reiki. Ajá, y llegué en el 2002 aquí. 2002. 2. 2002. 2002. Tengo bastantes años aquí. Sin embargo, gracias al canal de YouTube, los pacientes y las personas que me siguen, uh -huh. en su gran mayoría, son fuera del país. Ah, ¿de verdad? Nadie es profeta en su tierra. Ay, sí. <risa> Fuera del país. Y fuera del país, y a través una... de videollamadas ¿sí? Es que aquí empieza la cultura Apenas, apenas Entonces hay esa educación no, la gente dice? ¿Cómo no invertir a los he electores. dado muchísimas charlas gratuitas sí, bueno, Aquí y, y bueno, lamentablemente No tiene la afluencia que se debiera de tener para estos temas De regreso, de regreso esta mañana con nuestro invitado Diego Martín Ferrando Maestro místico espiritual, terapeuta Reiki Y él también es especialista en realizar regresiones a vidas pasadas ¿Cómo es esto? A ver Jessica, sí, voy a explicar un poquito la palabra místico Porque nosotros bueno, tenemos místico, una connotación sí, okay. Tenemos una connotación de lo místico como si fuera negativo, como si fuera sí. perverso y, no. y místico significa aquello que está encerrado aquello que está escondido, aquello que está oculto, aquello que es un misterio para nosotros y cuál es el mayor de los misterios en, en nosotros es la conciencia, es el despertar, eso que está encerrado es la luz de la divinidad en nosotros que tenemos que empezar a manifestar y a expresar pero para eso tenemos que darnos cuenta que estamos dormidos, que estamos cegados que no somos un poco más que autómatas que actúa de acuerdo a programaciones que no tienen nada que ver con nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero propósito en esta vida. Programaciones que en ocasiones vienen de las experiencias de, incluso desde, lo hemos platicado, desde el vientre de, de, de, de. ¿no? Traemos códigos, sí. traemos información y esa es nuestra esencia. Aquí la pregunta es, ¿qué puedo modificar en mí y cómo lo puedo modificar? que ya lo platicábamos ahorita un poquito. perfecto, perfecto de las cosas importantes que no, yo debo de tener en cuenta para no caer en el error es hacer a un lado la importancia personal para hacer a un lado la importancia personal debo de darme cuenta que si en mí trabaja eh, ese ego de personalidad entonces voy a ser susceptible a la ofensa entonces siempre voy a estar buscando querer tener la razón entonces siempre voy a basar mi estabilidad y mi confianza en la fama, en el dinero, en las cosas externas todo eso es error, todo eso es inconsciencia, todo eso me aleja de mi verdadera persona y de mi verdadera esencia si yo logro entonces hacer a un lado la importancia personal, el falso yo entonces voy a empezar a sanar mi alma, voy a empezar a sanar mi, mi mente, mis emociones y va a poder surgir la conciencia, el despertar, la alegría, la dicha, la verdadera fe. La felicidad, la verdadera fe. La verdadera fe, sí. Ajá. Que la fe, la verdadera fe, no es ni más ni menos que darme cuenta de cuál es mi naturaleza. Porque estoy hecho imagen y semejanza de la divinidad. Y si estoy hecho imagen y semejanza de la divinidad, yo siempre digo jugando, ¿no? Pero tiene mucho de verdad. Si los hijos de pollos son pollitos Si los hijos de perros son perritos Si los hijos de gatos son gatitos Los hijos de dioses es que son Diositos Dios. Y como Diositos que nosotros somos, somos creadores Entonces esta realidad externa que tenemos Es creada en base a nuestra conciencia, sabiduría y despertar O a nuestra ignorancia, error y, y oscuridad La decisión de a qué nivel de Dios quiere llegar, usted la tiene Cuánto quiere aprender, cuánto quiere progresar, digamos, en este que se llama mundo terrenal. Y entonces, pues usted espiritualmente va a tener progreso o no. Eso ya lo decidió usted en sus procesos de aprendizaje. Los griegos decían, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ya desde hace miles y miles de años se sabía... El misterio máximo estaba dentro de nosotros. Por eso tenemos que aprender a ser grandes observadores de esta realidad que nosotros tenemos para conocernos internamente. Y por supuesto también estar atento a nuestro interior, saber gestionar las emociones, saber administrar todo lo que se sucede a nivel interno para que aflore en lo posible aquello que sea constructivo, aquello que sea productivo, positivo en nuestra vida. Exactamente, muy interesante esta información, seguramente usted pues está cayendo un poquito el 20 de qué se trata, y es que si uno se conoce a sí mismo, va a ser fácil entender a los demás, tener empatía, de te vas a abrir las puertas sí. en toda organización, llámese social, llámese empresarial, familiar, porque hay una empatía con los demás. Claro, porque si uno es amigo de sí mismo, si uno está hermanado consigo mismo, sí. está en paz. Y es feliz con lo que es, entonces también las personas a nuestro alrededor se van a sentir a gusto con nosotros, van a percibir esa, esa vibración elevada, ese trabajo y esa luz que tenemos. Diego, para conocerte un poquito más, sí. esperamos que va, este, pues vayas a ser uno de los invitados favoritos también de aquí, de, de nuestro programa, de gente Ah, arriba. me encantaría, claro. Veo que eres especialista en esto de las regresiones a días pasados. Ah, sí, por ¿cómo supuesto. ¿Cómo es esto? A ver, bueno, explícame. ¿cómo? ¿Puedo saber si fui una reina imperial o algo así? <risa> sí. Mira, eh, como dije hace un rato eh, aquí y le dije a tus oyentes, nosotros... Eh, hemos vivido antes de esta vida y vamos a seguir viviendo después de esta vida realmente no son vidas estas sino son venidas ¿sí? diferentes venidas de una sola vida que es nuestra alma porque la vida no lo da el cuerpo nos lo da nuestra alma y nuestra alma es eterna por eso las personas somos muy diferentes unas de otras por eso las personas nacemos en diferentes condiciones eso no es por obra y gracia del capricho de un dios o eh, por obra y gracia de la fortuna o, o, o, o de la mala suerte. No, es causa y efecto, es otra de las leyes fundamentales. Y esa, esa ley de causa y efecto tiene que ver entonces con los méritos o con los desméritos que hemos realizado nosotros en nuestras venidas pasadas. Tomar conciencia de esas venidas pasadas nos hacen darnos cuenta de muchísima, muchísimas cosas fundamentales, como por ejemplo... De que no podemos nosotros juzgar en base a las formas, sino al fondo. Porque hemos sido ricos, porque hemos sido pobres, porque hemos sido blancos, hemos sido negros, mujeres, hombres. Hemos sido de todo en nuestras existencias. Digamos que es también parte de ir evolucionando. De ser es una ya. oportunidad. El alma avanzar. tiene que recorrer todas las experiencias humanamente posibles para aprender lo que tenemos que aprender. Y aprender lo que tenemos que aprender es que somos mucho más de lo que percibe estos cinco sentidos. ¿Qué es lo que sucede? Porque hay una pregunta por aquí. Cuando son niños y, y fallecen, era su propósito, pero... Cuando son niños y fallecen, desde ya ahí hay un karma para ese niño, pero principalmente, más que para ese niño, para los familiares que los rodean. Esa alma que tuvo la oportunidad de venir, pero irse prontamente, tenía algo que aprender pero los que más tienen que aprender son los padres, son los seres queridos ¿y qué, cuál es el aprendizaje? bueno, depende de cada caso, pero fundamentalmente es el desapego pero fundamentalmente es valorar la vida que se trae pero fundamentalmente es darnos cuenta darnos cuenta de que hay que superar, trascender e ir más allá del dolor así es, uh -huh. y eh, muy bien, sí, tienes toda la razón, porque es un dolor inmenso pero aparte la pregunta del desapego es, es algo tenías que aprender tú algo tenías que aprender, que tenías que dejar y que te dejes ese mensaje, ¿no? Porque sí. lo pregunté porque aquí lo claro. está si idea. nosotros, Jessica, consideramos que la vida no es la vida del cuerpo es la vida del alma, entonces ¿quién murió? Uh -huh. realmente nadie murió es ¿Sí? ahí. está en otra esfera, en otra realidad, en otra condición esa persona uh -huh. y esa, esperando su oportunidad y en esa realidad y en esa condición es de la cual todos nosotros somos. Uh -huh. Porque no nos podemos identificar como seres materiales. Entonces estamos, por supuesto, absolutamente perdidos si nos identificamos como seres materiales. Estamos viviendo una experiencia material, pero somos seres espirituales. Y cuando hablamos de seres espirituales, estamos hablando de una realidad superior. Mucho, mucho más maravillosa, excepcional. Y, y sensitiva que esta que nosotros estamos viviendo ahora mire lo que Diego digamos realiza en todas sus, estas experiencias es un despertar de conciencia de cuánto poder tú como ser humano tienes cuando aprendes a tener esta línea de energía digamos con el universo contigo mismo así es Jessica recuerda que nosotros estamos utilizando entre un 2 y un 3% de la conciencia que tenemos ¿qué ocurre con ese 97%? Bueno, eso es un misterio para nosotros, un misterio que tenemos que ir develando para recobrar entonces nuestra verdadera identidad y darnos cuenta que somos seres excepcionales con una capacidad increíble para realizar verdaderos milagros en nosotros mismos y a nuestro alrededor. Pues ahí lo tiene usted, este bonito mensaje que en esta mañana pues es para todos ustedes. La verdad es que tome todo lo que crea usted conveniente eh, sobre todo, bueno, hay gente que es escéptica, hay gente que dice, no, Ajá. aquí sucede porque porque traigo, alguien me decía el mal, alguien me hizo brujería, Ajá. algo, no, no, sucede porque así te tenía que pasar y porque hay un aprendizaje que tener y acepta, y verás cómo vas a progresar. Esto digamos que engloba a todo lo que se denomina ley de correspondencia. Exacto, así como es afuera viendo? Es adentro, así como es arriba Es abajo ¿Te parece sí. si regresamos después de la pausa Y cerramos con esto que es Lo que hay afuera Es porque hay adentro Claro, claro que sí, Jessica Vamos. Nos quedan nuestros últimos 10 minutos Pero bueno, vamos a platicar esto Afuera, adentro, ¿cómo es? Para no equivocarme mucho uh -huh. ¿Cómo es esto? No, lo que es adentro es afuera. Sí, o como lo, lo que es afuera es adentro. Y lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Esa ¿Qué? es la ley de correspondencia. ¿Qué explica esto? Explica en primera instancia, por ejemplo, que, para que se entienda más fácilmente, que lo que piensas, o sea, arriba, eso se dice arriba, es lo que vas a manifestar abajo. ¿Sí? <risa> sí, Exacto. Es verdad. ¿Sí? y aquello que se está manifestando abajo pues te está dando la pauta de lo que estás tú pensando, pensando. Ya, y y, ya vienen las consecuencias y, y vienen el, Desde allá, claro. el, el, pues, tu contexto que tú provocas por eso todo piensas, accionas y uh -huh. piensas y el universo se encarga de accionar lo que piensas uh -huh. el universo por eso sí. siempre dicen programate, o sea, piensa positivo y ya hiciste una programación por eso es bueno la oración Digo, sin sí, decir este, sí, sí, sí. en religiones, pero Dicen las iglesias bueno, Pues ahora en la mañana ya ¿Sabes sí, qué es la oración? Es un poder sí, Pero ¿sabes cuál es la esencia fundamental de la oración? El abandono A la sabiduría Esto es muy profundo, no, no sé si es para tus oyentes Pero abandonarse Es el fundamento principal Porque en el abandono está la integración Con la sabiduría cuando tú persistes en ser te separas y te divide la sabiduría y caes en el error cuando tú te abandonas y dices padre que se haga tu voluntad te estás integrando y todas las cosas se ordenan de manera maravillosa Exacto. por eso aún la programación positiva suele ser un error porque yo estoy ejerciendo mi voluntad y la voluntad propia está absolutamente llena de equivocaciones, de errores, de falsos conceptos. Aquí, digamos, esto es muy profundo, ¿eh? Yo aquí una oración humilde, eso Exacto. A guíame me ayuda. ¿Cuáles son las decisiones? Con humildad, ¿sí? con apertura, con entrega, con abandono a la sabiduría. Entonces tú si sí crees en esto, en Dios. No es la más. No, no, no es, es que no. basta con abrir los ojos. Pero un Dios no es una persona. Un Dios es una fuerza que nos rodea, es la sabiduría misma el dios es como el agua que rodea al pescado que está en el inmenso mar nosotros somos pececitos preguntándonos ¿dónde está el agua? ¿dónde está el agua? Estamos, el agua? estamos dentro del agua, ¿dónde está la divinidad? estamos dentro de la divinidad, está a nuestro alrededor y nos estamos poniendo de sed, eso es lo tragicómico de la condición humana ¿tragicómico? <risa> claro pues <esto> es como... <risa> se me va a ir la pregunta, a ver, a ver, a ver Ay, por estar escuchando también la canción Este No, se me fue uh -huh. Pero bueno, bueno, afuera, adentro Sí, sí Ahorita te grabé sí. porque se lo voy a mandar a mi mamá Nosotros tuvimos un... ya me acordé. Sí Es este enseñanzas milenarias Claro, sí, estos... todo esto son enseñanzas milenarias Porque la sabiduría siempre ha estado entre nosotros Y va a seguir estando Solo es cuestión de yo digo que antes lo ejercían más, decimos, no, que la cultura maya tenían allá, este, contacto con los hombres. Yo digo que ellos venían practicando esto de la espiritualidad, de, de un ser supremo. Porque estaban mucho más receptivos. No había nada de distracciones no. y demás. Por eso hablábamos recién que la sabiduría no tiene que ver con la erudición. Y hoy somos inmensamente eruditos, pero nos hemos alejado de la sabiduría. Hay grandes sabios, seres iluminados, que han sido analfabetos. Uh -huh. Y entonces, claro, nosotros hemos dado demasiada importancia a llenarnos de conocimiento, como una computadora que está llena de conocimiento, pero que carece de conciencia. no sabe procesar. No sabe, exacto. No sabe eh, relacionar un conocimiento con el otro. Uh -huh. Y nosotros es lo que hacemos, separamos todo. Hemos especializado nuestros eh, conocimientos. Y no encontramos conexión una cosa con la otra Cuando todo es uno uh -huh. Aquel que puede hacer de todo a su alrededor Una sola cosa ha encontrado a Dios uh -huh. sí. Y hacer del todo uno Significa entonces simplemente Darse cuenta Despertar Entender que todo es Por causa y efecto Que todo lo que sucede Es justamente porque corresponde Corresponde me encantó leer esto, sí. dije yo, Dios santo, a ver, no entiendo mucho qué hace Diego, a ver, y decir, wow, empecé a encontrar, y fíjate que me invitaron el fin de semana a un taller que se llama ¿Cómo ser feliz? Por cuestiones económicas yo no pude asistir, pero mi mensaje para mí fue, necesitas tener este conocimiento, y aquí estás todo La felicidad de es esto. sanación, la felicidad es sanación, si no somos felices porque estamos enfermos, y la enfermedad es el error, es la inconsciencia, es la ignorancia Y esto siempre se ha dicho, siempre se ha enseñado uh -huh. Aquel que encuentra a Dios es porque se está encontrando a sí mismo sí. Dios no está fuera, Dios está dentro. Exacto uh -huh. Uh -huh. Claro. Bueno, sabes que tenemos cinco minutos, se pasa Una canción muy larga Tenemos hasta los 40 y Bueno yo encantado, no tengo un problema Y bueno, ya para que Ahora sí que culminar con ese tema Tan importante tan importante como esto De la ley de la correspondencia Lo que te corresponde Es lo que te da el universo Afuera y adentro, arriba y abajo Explica eh, Te decía recién Que todo aquello que nosotros Vivimos, sin ningún lugar a dudas Nosotros lo hemos creado ¿Sí? claro hay mucha gente que va a decir no pero es que yo no quisiera eh, yo no, no esperaba yo no deseaba esto pero lo que ocurre es que no se trata de aquello que solamente desees o pienses sino de aquella vibración que de ti se está emanando si tú estás emanando vibraciones de densidad baja vas a crear realidades en condiciones que van a generar un verdadero conflicto para ti si tú estás elevando la vibración creando condiciones eh, positivas. Entonces, sin ningún lugar a dudas, nosotros vamos a, a vivir maravillosas eh, experiencias. Esas maravillosas experiencias son necesarias para aprender y avanzar de manera sabia, positiva. Que no es la única manera de aprender. La otra manera de aprender es de manera dolorosa, pero yo estoy seguro que nadie quisiera aprender de esa manera. Por eso debemos de aplicarnos y ser estudiantes eh, aplicado a todos nosotros de nuestra conciencia y de nuestro ser a eso te refieres de ser estudiantes de analizarnos de conocernos de tener ese conocimiento eh, fíjese muy importante lo que nos acaba de mencionar Diego a lo mejor uno piensa mira ¿cómo le hago para yo estar en una vibración muy alta no se trata de que usted se transforme en un Pokémon en algo así no de, de tener esa energía sino de accionar accionar sí, y accionar significa abrir los ojos y darnos cuenta que ese mar de, de luz, de felicidad, de dicha, de abundancia está a nuestro alrededor no podemos nosotros estar nadando en este inmenso mar y estar viviendo por agua y estar teniendo sed porque eh, si vivimos en la abundancia debemos entonces reconocerla a nuestro alrededor y en nosotros mismos Decíamos hace un rato que estamos hechos imagen y semejanza de Dios Entonces así debemos de sentirnos conectados a esa divinidad Exactamente Diego, ¿dónde te pueden localizar tu canal de YouTube, uh -huh. conferencias, talleres? A ver, platícalos. Ahí en nuestro canal de YouTube, eh, Manifestación Mística, tenemos cientos de conferencias y de pláticas sobre muy diversos temas Verdadero material de estudio es el que se encuentra ahí pero aquí en Ciudad Victoria eh, tenemos desde el año 2002 que estamos dando sesiones, terapias, y ¿sí? Ya hay muchísima gente que, con la cual eh, hemos trabajado y, y conocemos. Y me pueden hallar al celular, al número de celular, 834-118-9494. Ahí me escriben un WhatsApp o me hablan, me hablan y podemos agendar cita. Eh, y claro, desde ya cada caso y cada situación debe ser trabajada de manera personalizada para que a partir de la condición o del nivel que nosotros nos encontramos podamos avanzar en ese descubrir que realmente la felicidad está dentro nuestro y hay que develarla, hay que descubrirla hay que manifestarla por eso manifestación mística o sea, poder ver y expresar aquel poder maravilloso que se encuentra dentro nuestro pues ahí está, perfecto Diego, te agradecemos tu tiempo, que te hayas despertado temprano, que hayas tenido esta bonita intención de darle a conocer a la gente, pues un mensaje que seguramente si lo toman, si, seguramente si lo reflexionan van a decir, pues sí es cierto, voy a intentarlo. Y bueno, pues ahí tiene usted el contacto 834 11 94 Se puede comunicar con el maestro Diego Martín y hacer su cita y aprender a cómo despertar esa conciencia. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Gente Activa.